Jesús sana a la suegra de Pedro Relato de un milagro que hizo Jesús Un día Jesús fue a visitar a Pedro Pedro era uno de los amigos de Jesús a quien había llamado para ser su discípulo Su suegra estaba en casa y tenía mucha fiebre Entonces Jesús tomó la mano de la mujer y la fiebre desapareció inmediatamente ella enseguida se levantó y cocinó algo para Jesús y sus discípulos.